Un programa muy interesante del que ya habíamos hablado antes, se llama Hablemos de Cuidados, tiene una perspectiva de género eh, y se trata de una mesa de trabajo interministerial para generar condiciones de cuidados que sean equitativas, que sean justas. Y últimamente se viene hablando de eh, poder elaborar, eh, para, bueno, debatir justamente para poder producir un plan nacional de eh, cuidados. Seguramente le suene porque ya en otros países está eh, aprobado, fue impulsado y finalmente está siendo eh, implementado. Estamos hablando, por ejemplo, de Uruguay que permite justamente ¿no? una equidad y una distribución más justa de lo que significan los cuidados en todo momento de la vida, uh -huh. eh, desde niñes, eh, personas con discapacidades o adultes mayores. Queríamos hablar de esto, por eso estamos en comunicación en este momento con Carolina Brandaliz, ella es directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Carolina, bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto. Buen día. ¿Qué tal? Buen Muy día. bien. Aquí Rizo y Sofía te saludamos. Bueno, ¿cómo contanos... están Rizo y Sofía? Bien. bien contanos gracias. un poquito, Caro, eh, si, eh, cómo está trabajando esta esta mesa eh, justamente de trabajo, valga la redundancia, por eh, para hablar de cuidados, cuáles son algunos eh, de los proyectos que se tiene y después nos interiorizamos un poquito más de este Plan Nacional de Cuidados. Bien, bueno, en primer lugar, eh, parte de lo que impulsó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad fue una mesa interministerial en la que eh, distintos eh, espacios de Estado que tuviesen responsabilidad sobre el, la garantía del derecho a cuidar participáramos de esa mesa interministerial en la cual poder construir una mirada integral de las problemáticas, ¿no? de la falta de cobertura en muchos casos, de, de la superposición de cobertura en otros, con lo cual era muy importante poder, eh, en lugar de, de generar intervenciones fragmentadas, construir una mirada integral que pudiese construir también a la vez un diagnóstico respecto de cómo se garantiza este derecho al cuidado en nuestro país, porque si bien es un debate novedoso, porque bueno, el movimiento feminista lo, lo impulsó y y fundamentalmente empujó eh, digamos una un, un planteo que, que digamos transmite el hecho de que las mujeres transitamos por el mundo del trabajo de manera desigual. Lo cierto es que nuestro país se viene garantizando el derecho al cuidado, no como tal, no nominándolo como tal, pero hay eh, espacios de Estado que garantizan el cuidado, la escuela se viene más lejos, no es el ámbito que históricamente sí. cuida y educa, uh -huh. eh, y que nosotros tenemos que poder construir una mirada integral sobre la, la cobertura que hay fundamentalmente aquellas poblaciones que más lo necesitan, que son eh, las infancias, las personas mayores, las personas con discapacidad, bueno, a ver qué cobertura del Estado tiene nuestro país respecto de, de esas poblaciones, eh, y bueno, y poder eh, construir una mirada integral respecto de aquello que falta, de aquello que hay que profundizar, eh, respecto de de los desafíos que tenemos hacia adelante. Sobre todo teniendo en cuenta también no solo las personas que realizan estas tareas de cuidado, eh, sino también el derecho que tenemos como personas a ser cuidadas ¿no? en, en algún momento de nuestra vida en el que eh, es necesario y, y estamos estrictamente ligadas, dependemos de, de otra persona. Digo, hace muy poquito tiempo, en, en pandemia... Eh, la Secretaría de Género del Ministerio de Economía ha presentado una, un estilo de, de prueba piloto de monetarización de lo que serían los, los trabajos domésticos no remunerados, que incluía también las tareas de cuidado, eh, y representa una gran parte de, del PBI en la Argentina. Digo, el trabajo reproductivo que se llama, además, eh, aporta muchísimo a la economía de un país. Completamente, hay una perspectiva vinculada a lo económico, al aporte a la riqueza nacional con este informe el cual vos te referías, eh, y después también la otra cara del cuidado es de aquella que eh, esos esquemas de trabajo, de que muchas veces no son reconocidos como un trabajo, pero que son un trabajo, pueden garantizar el acceso al derecho, ¿no? Bueno. Que, que bueno, que ya se se plantea mundialmente como un nuevo derecho que los estados que se consideran de bienestar ...tienen que comenzar a garantizar junto con la, con la salud, con la educación, con la seguridad social... ...porque todas las personas en algún momento de nuestras vidas requerimos de cuidado... Sí. ...por lo cual eso interpela directamente a la comunidad y el Estado para resolverlo... ...y lo hemos visto más en pandemia, ¿no? ...porque eh, en el marco de un gobierno que ha tomado como eje central el cuidado de la vida... Eh, ...hemos visto cómo Alberto Fernández ha priorizado por cualquier, ante cualquier cosa el cuidado de la vida... Eh, construyendo un consenso social muy amplio respecto de eso, eh, y me parece que, que bueno que siempre que hablamos de cuidado que están esas dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, un trabajo a veces no reconocido, a veces mal remunerado, a veces no remunerado, y por otro lado, el acceso a un derecho, con lo cual eh, es muy importante darle bolilla a los dos aspectos, no porque sin duda jerarquizando ese trabajo, jerarquizando las condiciones de trabajo de, de aquellas, eh, en general, mujeres, pero ojalá el día de mañana pudiéramos pensar que no fuesen únicamente mujeres quien, quienes se desempeñen en este tipo de trabajos, eh, mejoramos también el acceso al derecho. ¿no? Sí. Nosotros tenemos que pensar desde esa doble perspectiva, desde que jerarquizar ese trabajo vinculado al cuidado nos posibilita mayor acceso al derecho a ser cuidados también. Sobre todo en, en pandemia y en cuarentena en nuestro país que se ha profundizado esta desigualdad con respecto a las tareas de cuidado, aún estando todo es adentro, no, todos en la casa, eh, recaía nuevamente eh, y mayormente sobre, sobre las mujeres esas tareas. Eh, Carolina, ¿cómo se conformaría, qué, qué requiere un plan nacional de cuidados? Digo, ¿en, ¿En qué dirección se, se debate esto? Bueno, por un lado, hubo la semana pasada una reunión de la mesa interministerial convocada por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, donde allí presentaron el plan que salió, eh, digamos, por boletín oficial, uh -huh. donde se constituye una comisión redactora de nueve integrantes, que son en su mayoría compañeras que vienen con un recorrido eh, en, en la temática en nuestro país, que son sin duda tenemos las grandes referentes de esas discusiones sobre el cuidado de nuestro país. Puedo nombrar a Virginia de Ranganillo, puedo nombrar a Eleonor Faur, personas absolutamente incuestionables sobre, sobre el recorrido que, que tienen, personas que, que aportaron muchísimo a los debates sobre el cuidado de nuestro país en distintas épocas del de, de mismo. Eh, y bueno, y esta comisión relatora eh, tendría reuniones con distintos sectores sociales vinculados al cuidado, y esto me parece importante, ¿no? Porque el mundo del cuidado es un mundo muy amplio, donde tenemos eh, sectores de trabajadoras de distintas, con distintas condiciones de trabajo, por ejemplo, están las amas de, las que se consideran amas, amas de casa, las que se nuclean como amas de casa, están las trabajadoras de casas particulares, están las trabajadoras de la economía popular... Eh, están las trabajadoras formales que tienen una doble jornada laboral cuando llegan a sus casas y se tienen que poner por las tareas del hogar. Bueno, hay un amplio vasto del universo de trabajadoras vinculadas al cuidado, a la vez que también hay un amplio gasto de, de sectores que protegen los derechos de, por ejemplo, niños niñas y adolescentes a la hora de garantizar el derecho hacia, hacia las infancias. Lo mismo hacia las personas mayores, me parece que, que bueno, justamente esta Comisión Redactora tiene la, la propuesta o, o el desafío de poder reunirse y conversar y entrar en diálogo con los distintos sectores eh, de los cuales hablamos cuando hablamos de cuidado para poder construir la mejor ley, ¿no? Porque me parece que justamente eso se trata, ¿no? Que tiene que ser una ley suficientemente amplia para contemplar todos los hablamos cuando hablamos de cuidado. Uh -huh. ¿Y qué antecedentes hay en, en otros países? Recién mencionaba eh, Uruguay, no sé si si eh, por Europa también eh, hay otros, digo, ¿cómo ha funcionado en otros países? Bueno, Uruguay es sin duda la referencia más arcana, la, la, la referencia más fuerte de la región también, eh, y es importante tenerlo presente, que es que tiene un alcance distinto, que no es lo mismo... Eh, pensarla para para la cantidad de, de habitantes argentinos, y argentinos de nuestro país, pero sin duda es una referencia eh, ellos también hicieron digamos, eh, trabajaron la ley de manera muy participativa eh, y eso me parece que, que fue importante para que para que la ley sea eh, realmente digamos, no sea, no sea letra muerta sino que pueda transformar la vida de, del los habitantes de este país, ¿no? También le dieron mucha relevancia al aporte de la academia, que eso me parece que también fue importante porque ellos monitorearon mucho que todas las medidas que ellos estén tomando eh, de algún modo no feminizaran el cuidado, ¿no? Esto me parece claro. que también es un desafío para la Argentina, el hecho de jerarquizar y poner en valor y valorizar el trabajo vinculado a cuidados no implique necesariamente seguir feminizando esta tarea, sino a ver de qué modo podemos construir representaciones vinculadas al cuidado que no únicamente nos ubiquen a nosotras como las que naturalmente desempeñamos esa tarea, sino que pueda hacerse responsable el conjunto de la sociedad. Sí. Y a su vez también el ejemplo de Uruguay nos trae eh, el hecho de, de, de que jerarquizar las condiciones de trabajo de las trabajadoras del cuidado y en, en, en su caso fundamentalmente de las trabajadoras de tasas particulares, ha jerarquizado el sistema integral de cuidados, no ha jerarquizado el acceso al derecho, con lo cual me parece que eso también es un punto de referencia muy importante, pensar que, que no son opuestos, que al contrario, que es una falsa dicotomía, pensar que jerarquizar el trabajo puede ir en detrimento del acceso al derecho, sino todo lo contrario, cada vez que jerarquizamos, el trabajo de vinculado a cuidados, estamos eh, jerarquizando las condiciones de, de acceso a ese derecho. Sí, de hecho es interesante el debate que, que se dio sobre todo dentro de los feminismos y el movimiento de mujeres con respecto a esta monetarización de, de lo que es el, el trabajo reproductivo o doméstico no remunerado, porque si bien era únicamente para representar lo que significaba ese trabajo y que es un trabajo al PBI, también eh, se profundiza esto, de bueno, eh, si, si se monetariza, se, se feminiza en realidad, porque no rompe con los estereotipos eh, de género, de que las mujeres son en su mayoría quienes se de esto. Esas tareas es un, es un debate muy profundo y muy rico también para darse desde el ministerio calculo yo y entre los ministerios sí yo creo que muchas eh, muchas pensamos eh, que, que también el hecho de valorizar económicamente es un pasito adelante para claro. que el día de mañana no sea necesariamente una mujer que desempeñe este trabajo no porque en definitiva es el mandato cultural que hace que seamos nosotras quienes lo sostenemos eh, eh, digamos con reconocimiento económico o sin reconocimiento económico con lo cual el hecho de que sea reconocido económicamente es un paso hacia adelante para que el día de mañana pueda ser una mujer o pueda ser un varón quien desempeñe esta tarea ¿no? Y, y además también dentro de, del marco de, de un planteo que tiene que estar de transformación cultural ¿no? de, de construir esos estereotipos de género, de construir nuevas masculinidades que puedan eh, disfrutar incluso el cuidado, que puedan hacerse responsables para que puedan disfrutar el cuidado, que bueno, que, que me parece que el feminismo aporta mucho una mirada eh, de, de una sociedad más habitable, más humana, eh, donde el centro, el eje de la organización social sea el cuidado en lugar de, de bueno de, de, de lo que nos impone muchas veces el sistema económico-político que es la ganancia, lo económico. Carolina, te queremos agradecer muchísimo, ha sido muy clara. Gracias por tu tiempo para Radio Estación Sur. Muchísimas gracias a ustedes.